Hoy estamos en un estado de catástrofe total en el hospital regional, ha colapsado. Entonces, el hospital solamente cuenta, no más de hoy, de 13 a 15 médicos para todo el hospital. Yo creo que esta situación ya, des, ya ha desbordado toda capacidad humana nuestra.